Hará todo lo posible por entrar a una de las mejores instituciones donde se encuentra el mejor equipo intercolegial. Fue escrita y dibujada por Yuo Kowasaki, creador y dibujante de esta serie de mangas. Fue publicada en la revista Coming Spring. Eso la pueden encontrar a través de la plataforma de Crunchy Rules. Y para los amantes del fútbol, ¡que la disfruten! Número 2. Aharen-san. Esta es la historia de Aharen. Una estudiante pequeña, callada, que no le gusta mucho hablar, se le dificulta. Y habla muy pasito. Pero un día, uno de sus compañeros empezó a hablar con ella. Tratará de comprender a Haren. Esta historia la pueden encontrar también en la plataforma de Crunchy Rules. La pueden encontrar también en español latino. Espero que la disfruten. Número 3. Pollo Conejo y el Hamster de la Oscuridad. Esta es la historia de Hopper, un hijo adoptivo del rey que en su juventud fue uno de los mejores arqueólogos y aventureros, que trajo paz y prosperidad al reino. Pero su hermano, que tiene ira, rabia y sed de venganza, tratará de encontrar a Hamster de la oscuridad que le dará poder y podrá destruir el reino de Pedro. Pero su hijo, adoptivo, irá detrás de su tío y tratará de detenerlo. Esta historia la pueden encontrar a través de la plataforma de Netflix, y espero que entre familia lo disfruten. Número 4. Ship and Dale guardianes al rescate. Ustedes se preguntarán, ¿qué fue de la vida de Chip y Dale? ¿Qué fue de estos actores? ¿Qué fue de ellos? De hace más de 30 años, no sabemos nada de ellos. Fue cancelada esta serie de televisión a principios de los años 90. ¿Qué ha sido de estos actores? Bueno, al parecer Chip ha seguido con su vida. Dale ahora es un personaje en 3D, pero uno de sus amigos se encontrará en peligro, mientras encontramos diferentes cameos, villanos y muchas cosas que nos recordarán a nuestra infancia Y también un Sonic feo, ¿sí? Un Sonic feo Esa película la pueden encontrar a través de la plataforma de Disney Plus Y es una historia irrevelente, algo extraña, pero con un humor peculiar Espero que la disfruten Número 5 Pompo y la magia del cine Esta es la historia de Pompo, un asistente de producción y editor de teasers trailers un día eh, la pequeña joven productora le dice Tengo un guión, tú, tú Pompo, lo producirás Y así Pompo se embarcará en la dirección y edición de su primera película O su primera ópera prima Esta historia la pueden encontrar a través de la plataforma de Crunchy Roots O si no, de forma ilegal Espero que disfruten esta mágica historia de cómo se hace una película a través de la animación bueno, esto fue todo. Estos fueron mis 5 recomendados. Recuerda seguirnos en todas las redes sociales que aparecen aquí en pantalla. También recuerda suscribirte, activar la campanita para estar pendiente de los nuevos videos que estaremos subiendo en el canal. Si estás en Instagram, recuerda activar la campanita para que te lleguen las notificaciones de un nuevo video que estaremos subiendo o publicando en Instagram. Bueno, eso fue todo. Estos fueron mis 5 recomendados. Bye, bye.